Llegamos a Laguna Esmeralda. Bienvenidos todos, somos Sofi y Nico de Chiranque y en este momento nos encontramos en donde inicia el sendero que va hacia la Laguna Esmeralda. Es una de las lagunas más famosas del fin del mundo, se ha convertido muy popular en el último tiempo y les vamos a mostrar cómo está ahora, 30 de septiembre, ya comenzó la primavera, comenzó el deshielo. Vamos. Esta es la segunda caminata que hacemos en lo que va de la temporada de primavera-verano. Entramos. El árbol culo. tarde. Ahora sí Esperamos que se vengan un par de caminatas más hasta que nos vayamos para seguir mostrándoles Y lo interesante del día de hoy es que como dijo Nico al principio Vamos a estar mostrándoles cómo está la laguna Que supuestamente debería estar descongelada ya Está como un poco, supuestamente por lo que estuvimos viendo en las historias de Instagram Está un poco descongelada y un poco con hielo Eso parece que va a estar bueno, así que muchas expectativas hay. Con esta campera sí que voy a pasar de ser percibida Son más o menos las 9 de la mañana, comenzamos a caminar a las 8 y 50 No hay absolutamente nadie Las excursiones que vienen a hacer el trekking a la laguna Comienzan normalmente alrededor de las 9 y media a 10 Así que está bueno para aquellos que piensen venir por su cuenta Que tengan un poco de conocimiento en la actividad Si salen más temprano tienen más posibilidades de cruzarse con menos gente en la laguna Cosas a tener en cuenta Más o menos 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta Más o menos una hora y media, casi una hora 45 de subida 1 hora 45 de bajada. Ya estamos en el valle de tierra mayor, ya estamos en el medio del turbal, esta es una zona que ahora está bastante transitable porque es temprano y está bastante duro el piso, el turbal es un musgo, es como una esponja, si ¿sí? imagínense una esponja llena de agua, la ponen en el freezer, queda dura, lo mismo le pasa a la turba ahora a la mañana y por eso podemos caminar bien. Y todo esto parece chocolate, es re difícil de caminar, hay mucha agua, se te hace como sopapa en los borseos, en las botas, así que mucho cuidado cuando vengan y por eso siempre decimos que si van a venir acá es súper súper importante el calzado impermeable. Hasta el momento nomás nos cruzamos a una familia caminando, estamos bastante solos en el sendero y en este momento nos encontramos en donde está la castorera más grande del sendero. No sacamos las camperas porque con la subida empezamos a levantar temperatura Siempre recomendamos vestirse con varios niveles de abrigo, varias capas de abrigo para poder sacarse y ponerse a medida que desarrollan la actividad. Como estuvieron viendo en las tomas anteriores, el sendero está limpio de nieve, pero está muy barroso. La turba está muy aguachenta, así que es súper importante que vengan con el calzado adecuado. Ya estamos por llegar a la laguna, así que mientras les mostramos las tomas que se vienen, se suscriban al canal. ¡Vamos! Son aproximadamente las 10 y media de la mañana, ya estamos muy cerquita de la laguna Ya estamos al lado del río Esmeralda, homónimo a la laguna que estamos por visitar Nos cruzamos a dos personas más que están adelante nuestro, o sea que salieron más temprano incluso que nosotros Hay muchísimo barro en el sendero y muchísimos como caminos secundarios Así que si vienen por su cuenta, por favor sigan las chapitas, no se salgan porque es súper sencillo perderse Llegamos a Laguna Esmeralda. Increíble los colores, increíble cómo está la mitad congelada, la otra mitad completamente descongelada Se ve súper súper bello Estamos muy contentos porque dentro de todo nos cruzamos con poca gente y eso la verdad que está bueno En cualquiera de las estaciones que lo visiten va a ser completamente distinto el paisaje. Hoy estamos a 30 de septiembre, se está empezando a descongelar la laguna y el paisaje es este que ven acá. Vinimos en invierno, vinimos como preprimavera o por ahí, así que está bueno para que vean cómo van cambiando los colores, cómo va cambiando la laguna. El terreno también cambia muchísimo, eso es súper importante. Lo que no cambian son nuestras ganas de disfrutar esta hermosa tierra. Es lindo el lugar, sí, es lindo, pero si venís a Ushuaia y no venís acá no es el fin del mundo, hay que tener en cuenta las capacidades de uno para caminar, porque para pasarla mal la verdad que no está y si no venís acá no se termina el mundo. Ushuaia tiene un abanico gigante de oferta para que conozcas. Y ahora sí, vamos finalizando el video. No se olviden de suscribirse, comentar, poner me gusta, decir qué les pareció este video, qué les parece este tipo de contenido. Como siempre les decimos que nos vayan a seguir en Instagram, que es donde más contenido subimos y más activos estamos. Si vinieron hasta acá, lo pueden dejar en los comentarios si tienen ganas de venir también. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Antes se pueden quedar viendo el sugerido que aparece por acá. Hasta la próxima.